Virgen Santa e Inmaculada. A ti, que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza y amor. Eres toda belleza, María. En ti no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santo. Que en nuestras palabras resplandezca la verdad que nuestras obras sean un canto a la caridad que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio eres todo belleza María en ti se hizo carne la palabra de Dios. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor. Que no seamos sordos al grito de los pobres. Que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentren distraídos que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes. Que amemos y respetemos siempre la vida humana. Eres todo belleza, María. En ti vemos la alegría completa de la vida dichosa con Dios. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo. Que la luz de la fe ilumine nuestra vida. Que la fuerza consoladora de la esperanza dirija siempre pasos. Que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos. Que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón. Que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza, María. Escucha nuestra oración, atiende nuestra súplica. Que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca. Que la belleza divina nos salve, a nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero. Amén. Santa Alfonsa de la Inmaculada Concepción, ruega por nosotros y por nuestra alma.